Tras la denuncia hecha por un vendedor de mercado municipal que aseguró ha sido víctima de robo en retiradas ocasiones en horas de la noche, entrevistamos al administrador del importante punto de venta sobre la seguridad que garantiza en el mercado municipal. No, cerebro contamos con treno. No, no, porque en el día no tenemos cerebro Porque no tenemos cereros hoy en día porque... Estamos todos aquí, que sí, los lo llegan a las 4 y media, porque el mercado se cierra a las 6, llega temprano. Según el funcionario, procura visitar el mercado en horas de la noche en busca de disminuir los hechos delictivos en la zona. Eh, déjame decirte algo, cuando yo llegué aquí, esto era un hotel. Incluso hoy, Paredo que estaban dormiendo, dos pinteros. Después yo aquí, yo he realizado toda esa, todo eso. yo Esto no que aquí había camis, esto, yo, yo no me todo eso. Pero eso, anoche estaba yo aquí, como a las 10 de la noche, a ver si veía esos piperos, esos ladrones, ayudando a los serenos, dándole seguimiento a los serenos. Y yo dejé todo bien de anoche. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.